Adelante Coim presentará al Pleno de mañana jueves dos mociones en defensa de la educación y la sanidad pública, considerando que la Junta de Andalucía no ha cumplido con sus compromisos de reforzar ambos sectores desde el inicio de la pandemia y que ahora tienen que afrontar una situación complicada en estado de precariedad. En el ámbito educativo, Adelante Coim hace un reconocimiento a los docentes y familias que se adaptaron a la actividad escolar online con las dificultades de la brecha digital y lamenta que la Administración no haya ejecutado. ...el programa presentado de ampliación del profesorado... ...mayores medios, inversiones, programas de refuerzo... ...y reducción de ratio de alumnos. Ya sabemos todos y todas que en nuestro propio pueblo... ...han tenido que confinar algunas aulas... ...en algunos centros educativos... ...pues bien, los centros educativos de Coín, ...igual que en toda Andalucía... ...aún está esperando ese refuerzo prometido... ...de los medios técnicos para las clases telemáticas... Es por todo esto por lo que desde Adelante Coim volvemos a llevar al Pleno una moción en defensa de la educación pública, hoy más que nunca necesitada de inversión y en defensa de una vuelta segura, donde primen las necesidades de los niños y niñas y por tanto se asegura también mental y emocionalmente. Y esto pasa por la disminución de las ratios y por un aumento en los recursos materiales y personales. Por otro lado, en el ámbito sanitario, Adelante Coim critica igualmente... ...el incumplimiento de las promesas de la Junta de Andalucía... ...de aumentar la plantilla médica, reforzar la atención primaria... ...acabar con la precariedad de las contrataciones... ...o disponer del 100% de la capacidad hospitalaria. La formación política denuncia la falta de capacidad... ...y profesionales de un sector sanitario público saturado. Esta situación se produce por una total falta de previsión y una total falta de intervención a la altura de las circunstancias para buscar los recursos necesarios que refuercen nuestro sistema público de salud. De esto, los sectores más vulnerables van a ser los que más se vean afectados, y si no, nada más que tenemos que ver a qué barrios está afectando principalmente esta pandemia.